Y acá está con nosotros Agustín, bienvenido nuevamente. Bueno, ¿Cómo estás Ángel? Un gusto estar acá y también con las chicas otra vez. Otra vez, acá estamos. ¿La pasaste bien en esta revancha? Súper, la pasé de 10 como en el primer mes, disfruté muchísimo, eh, llevé adelante todo mi juego, disfruté todas las cosas que pasaron en la casa, las sorpresas que nos dieron al hermano como siempre. La pasé de 10, súper lindo fue este, esta vez, genial. Ahora sí me puedes contar las cosas, tus planes, todo eso que me dijiste la otra bueno, ¿no? vez. No te lo voy a poder contar porque bueno, lo voy a hacer, lo vas a tener que ver, no sé qué. ¿Qué fue lo que hiciste dentro de la casa que tus compañeros van a ver cuando salgan y se van a reír y disfrutar y todo eso que le dijiste? Mi de... hermano te rajó, no quería que hables más, dijo: Andate antes que metas la pata. Sí, los fandom de todos los chicos se unieron en mi contra, eso fue lo que pasó. Ah. Y así nomás, casi me quedo, pero estuvo muy sí, bien. Sí, porque realmente. fue poca la diferencia. Sí, pero estuvo muy bien, así que no, no tengo palabras para quejarme, sino todo lo contrario, para estar contento. Eh, por ejemplo, lo que se van a reír mucho y lo que estuvo bueno esta vez que es que no entré un mero peluche, una cosita personal para andarlos amarriendo, sino que era un elemento, una herramienta de juego, para eh, colocar en la placa a la gente a mi favor. ¿Y qué ibas marcando? Bueno, Las pero... camas de los nominados cuando yo estaba en placa. que es prácticamente ¿No siempre... se había hecho eso? No. No. Jamás. En Argentina, no. Y ¿De dónde lo... sacaste la idea? Eh, no, tomé la idea de, de Osito, que tenía su Osito, pero esta vez le traté de dar un rol a eso, que no sea simplemente un claro, peluche uno, más. Un osito al pedo, no claro que funcione para algo. Exactamente, o sea que era para vos marcando, Daniela, pum. Exacto, entonces yo iba, yo iba llevándolo cama a cama y explicaba el por qué debería ir ahí. Que no era para eliminar exactamente a la persona, sino que era para ayudarme a salir primero a mí en la placa. Eh, y después, obviamente, que era lo más innovador, es dejar los mensajes en las redes para las personas, y qué para mensaje, interactuar ¿Para? afuera. Había de todos y hay un montón que no salieron todavía. De Pero eliminaciones, de alguien. montañas, de fulminantes, de posibles placas. Pero vos dejaste a alguien escrito, che, Sí, esto, estaban eh. escritos y estaban, los llevan a cabo eh, mi mejor amigo y mi hermano de mi familia. Que tener un a estar um, timeado, porque yo ibas a hacer cierta cantidad de cosas en cierta cantidad de tiempo. Todo eso lo dejaste estipulado hasta sí, la final. Lo, lo que... arreglamos y había algunos, obviamente, genéricos que o servían. Sea, hasta marzo. Sí, que servían, obviamente, para cualquier tipo de situación. Claro. Incluso había mensajes si pasa más. Si esto, pone. Exactamente. Tal cosa. Era, eso era lo innovador y, obviamente, a nivel argentino también es lo que pasó antes, que te contaba, que había cosas que te iba a contar, que era, bueno, planear una salida. Nadie planea una salida en Gran Hermano y un reingreso. Ah, todos bien, era eso se fueron todos, o hubo repechaje. Todos se te ríen con ese tema, pero ahora te lo voy a preguntar bueno. para que lo desarrolles. Eh, en esos mensajes, ¿nos sí. podés contar alguno de los que no van a salir o van a salir igual? Obviamente, ¿no? había, por ejemplo, una espontánea... ¿A quiénes quién querías voltear de la casa? Así, en orden. Si a me a decís, todos, en realidad, menos a Marcos, pero digamos... Eh, había una espontánea... Llegabas a, a la final con Marcos, sí. en tu final ideal. Sí, sí, sí obviamente. ¿Y ¿Te ganabas no. o te ganaba él? No, creo que había muchas chances de que me gane él. Había una ínfima probabilidad de que lo pudiese ganar yo si la gente decía, bueno, Agustín llegó hasta acá y en realidad fue el que más jugó. Bueno, vamos a darle la chance a él de que lo gane, se consagre. Pero ¿Tu juego que... contemplaba la, la fulminante para Marcos? No, no, para nada. ¿La espontánea? Nada. Nada, nada, íbamos a jugar juntos y la idea era despertar a Marcos ahora en términos de nominar cada vez más unidos para potenciarnos en la placa para no quedar tan divididos y que nos coman crudos los demás, digamos. Había una espontánea para Alfa y para Ariel, era la primera espontánea, y empezar a robarnos todas las espontáneas que podamos de acá hasta que termine. Uh -huh. Y una fulminante para Romina. ¿A Romina la querías sí, al... sacar? Sí, a todos. ¿Por qué? Eh, no, pero a Romina la marcaste varias quería veces. Quería claro. dividir el grupo, ese tridente Daniela, Julieta y Romina, que era muy poderoso porque entre ellas no se nominaban, entonces ya había seis votos menos que no se iban a ninguna de ellas. ...y nominaban a diestra y siniestra, mal, pero nominaban... ...y le cargaban votos a cualquier persona. ¿A Romina no te la bancás por qué? No, no es que no me la banco. Eh, estamos en veredas opuestas del juego. Eh, ella es ella, siendo ella, y es la jugadora de corazón, como le dicen... la ju que, ...que juega con su persona, con su historia, quizás. Este, y yo soy el estratega, ¿eh? el que trata de innovar en el juego y traer algo... ...rosquear con las placas, rosquear con los movimientos llevando para acá, poniendo fichas acá, eh, juntando voluntades para entrar en la placa. Una de las pocas cosas que pude hacer eh, que fue que en cinco placas pude ingresar a la placa por motus propio, digamos. O sea, ahora no se podía autonominar como pasaba uh -huh. en otras épocas, por ejemplo, con el gran hermano de cristian ¿Quién te cortó el pelo? Eh, Norbert. Eh, telefe Sí, se llama, un genio. Me gusta, te queda lindo. ¿Te, te gustó? sí, sí Me gusta sí, a mí. Te, te queda mejor que ahí... Sí, era un quincho eso. se ¿no? hace más cabezón, sí, más ley Sí un poquito más mira. escúchame todo esto que ayer Santiago un poco se, se, se, no te creía esto sí. que habías planeado tu salida para entrar con información sí. que me lo dijiste antes recién ¿para qué? entrar y salir necesitas información? porque yo sabía que se venía un repechaje y un, y un ingreso de gente pero Marcos por ejemplo no planea su salida para volver a entrar porque Marcos no juega como yo Ay, na, hay dos tipos de jugadores esto ya lo debatimos la otra vez muy riesgoso salir Tienes No volver a entrar. Pero es como que te inviten a una heladería a, co a comer helado gratis y, no, y te, te sientes a sacarte foto y no te comas el helado. Yo voy a comer helado hasta empacharme si quiero si es gratis. O sea, después veo. Pero yo iba a jugar. Hay dos tipos de jugadores hoy en día en Gran Hermano. Están los jugadores de trinchera y los jugadores todoterreno. Lo, te voy a nombrar los mejores de cada tipo. En los jugadores de trinchera tenés a Marcos con un temple de acero y que nomina muy bien. Es sólido en su nominación. Uh -huh. Y después tenés a, a Coti, que es una gran armadora de placas. Y después de los jugadores todoterreno, estoy yo, que piensa en la casa de Gran Hermano adentro y afuera. La piensa como un todo, no como solo adentro hay que nominar y rosquear, sino que adent afuera también hay un público. Puedo decir que te fallaron los fandoms unidos para volver. Creo que tenía mucha gente en contra de todos los chicos que estaban afuera y de todos los que estaban adentro, y creo que eso hizo que en las últimas centésimas cambiase la placa a favor, mejor dicho, en contra mío. Claro. ¿Algo te falló en tu estrategia? No, o sea, simplemente quizás... Eh, no, esta fase no era llegar a la final y ganar. No, eso si sí venía, venía por añadidura. Eh, en términos de competitividad, todos los... Que Eso hay... creo que es lo que nadie bueno, Te términ... cree porque todo el mundo quiere ganar. Sí, yo todo también quería ganar. Primero. En términos de competitividad, los 20 que entramos ahí, queríamos ganar y llegar a la final. Eso no hay ninguna duda. Mm. Pero en términos de... Yo creo que lo que planteé siempre y decía, y lo marcaba, que era mi sueño personal, el por qué yo me inscribí y participé de este gran hermano, era para hacer un antes y un después, marcar historia, continuar el legado de los estrategas de la casa mm. gran hermano, de Gastón, de Nadia, de Cristian, que esta ca... en esta casa haya... ...alguien que jugase como ellos... ...que mejorase su juego... ...que trajese cosas nuevas... ...digamos... ...es cierto también eso... ...Gastón quedó en el recuerdo de todos... ...como un gran jugador... ...y muchos que estuvieron en la casa... ...es que la crey. mayoría de los... De, ...pasa algo muy raro en Gran Hermano Argentina... ...que no pasa en nosotros Gran Hermanos... ...a nivel mundial... ...en nosotros Gran Hermanos a nivel mundial... Las finales están cargadas de estrategas y, y los terminan ganando la mayoría. Me encanta mayoría. que estás enfermito, recontaminado de gran hermano. O sea, te tragas. Pero me encanta yo soy Otra un vez gran. lo contaste acá. Eh, es, es así. Son gran fanáticos, gran fanáticos fanático, full sí. de. Y, y los que yo juegan con su historia de vida, con su personalidad, o son entretenidos o divertidos, algunos han ganado, pero no son la mayoría. Acá pasa al revés. Acá ganan, generalmente, las personas que tienen una, una fuerte historia de vida, eh, quienes entretienen por ahí con sus chistes, con sus formas. Y. Tenemos un solo campeón estratega que le costó muchísimo. Que fue muy, eh, digamos, controversial. Que fue Cristian. Todos los demás campeones no fueron jugadores estrategas. Tenían lo suyo. Sí. Si un jugador estratega que rosca con el juego no es ni mejor ni peor que el otro. Son dos formas de jugar diferentes, nada más.